Buenos días, hoy estamos en un nuevo episodio de El Cuarto de Hora con el Dermatólogo en Medellín. Recordemos que este programa es producido por dermatólogosenmedellín.com y hoy estamos con Andrea Vargas para hablar de peeling facial. Eh, Andrea, buenos días. Buenos días, Felipe. Eh, ¿En qué consiste el peeling facial? Bueno, el peeling facial es un procedimiento que significa eh, remover con sustancias químicas algunas de las capas de la piel. Es un procedimiento que se utiliza con fines cosméticos y con fines terapéuticos también para algunas enfermedades. Y en el que se tienen como herramientas, como ya lo dije, algunas sustancias que sabemos penetran, de, las, de las cuales conocemos la penetración en la piel, algunas penetran muy superficial, otras intermedio y otras profundas, para lograr como el objetivo que tengamos. Bueno, ¿y cuáles son las indicaciones claras del pilín facial? Bueno, las indicaciones cosméticas, eh, este peeling nos puede servir para el rejuvenecimiento facial, eh, permitiendo allí eliminar pequeñas manchas y pigmentaciones solares que se adquieren con el tiempo, permitiendo también mejorar pequeñas arrugas finas que empiezan a aparecer por el sol eh, y mejorar, por ejemplo, la luminosidad de la piel. Y para efectos terapéuticos, o sea, para algunas enfermedades, utilizamos peelings para acné, como terapia adyuvante, eh, para manchas o melasma también como terapia adyuvante, para rosácea como terapia adyuvante y para daño solar también existen peelings que nos permiten definitivamente quitar algunas lesiones premalignas. Bueno, a nuestra página web dermatólogosenmedin.com llegan muchas personas preguntando por el peeling facial con fines cosméticos. Eh, ¿Cada cuánto una persona? Eh, se puede realizar un peeling facial con fines cosméticos, ya sabemos que las indicaciones son manchas o pequeñas arrugas, en, en esos casos, ¿cada cuánto se recomienda? ¿hay algo establecido al respecto? Pues es algo variable según la enfermedad y según el propósito y según el paciente. Eh, por ejemplo, para manchas el paciente debe estar bajo un tratamiento continuo diario recetado por, pues, por alguno de los médicos o alguno de los dermatólogos y se le pueden hacer algunas ayudas cada tres, cuatro meses con algunos peelings. Por ejemplo, para rejuvenecimiento, dependiendo del envejecimiento que se tenga, en ocasiones se necesitan varias sesiones cada dos o tres meses y en ocasiones hay otros peelings que penetran más cuando el, enve el envejecimiento es más severo. Entonces, como penetran más, eh, tienen efecto más prolongado y se pueden utilizar cada seis meses o cada año. Eh, para, um, y ya para los fines terapéuticos también siempre se necesita una terapia de base y estos pílenes simplemente son ayudas que se hacen a, tra pues a través del camino del tratamiento. Bueno, esta pregunta que sigue es muy importante porque nos va a dar claridad sobre quién es el profesional más idóneo para realizar un peeling facial vemos que en nuestro medio hay algunos esteticistas que están realizando este tipo de procedimientos y quisiera saber eh, cuál es el profesional idóneo para realizar un peeling facial en medellín Pues yo creo que el profesional idóneo es el que conozca realmente la anatomía de la cara eh, sepa hacer un diagnóstico adecuado de la enfermedad o del tipo de fotoenvejecimiento y conozca y maneje con, con seguridad las sustancias químicas que existen, porque existen muchas. Entonces, si vamos a eso, pues yo te digo con certeza que como conozco la formación de dermatología, este sería un profesional adecuado para realizarlo y eh, un profesional como por ejemplo en cirujano plástico también lo hace de forma adecuada. Los médicos esteticistas pueden haber algunos, en realidad yo no tengo mucho contacto con eh, con esta formación, eh, ni conozco los son académicos, pero sí conozco que en ocasiones eh, les va muy bien en otras ocasiones como también nos puede pasar a los dermatólogos pueden tener ciertas complicaciones bueno y para finalizar usted nos dijo que, que el peeling se hacía con sustancias químicas existe algún peeling que no sea con sustancias químicas sino con con sus con algún método físico por ejemplo existe también la forma de remover ciertas capas de la piel las más superficiales o las más profundas con medios físicos por ejemplo, con papel de lija, por ejemplo, con eh, dermaroller, que son pequeñas lancetas de bisturí, eh, y por ejemplo, con láser. El láser también es un método eh, físico que nos permite remover algunas de las capas de, las, de la piel y obtener ciertos efectos parecidos al de un peeling químico. Y De hecho, los utilizamos también para las mismas indicaciones. Vamos a, a hablar entonces de algunos cuidados eh, que se deben tener con este procedimiento. Bueno, luego de la valoración médica y de haber eh, escogido adecuadamente y con precisión qué tipo de peeling se va a utilizar, hay que advertir entonces que, como su nombre lo dice, esto va a remover algunas capas de la piel, o sea, que va a dejar una aparente quemadura. Por lo tanto, hay pieles que no son muy buenas candidatas, por ejemplo, las pieles más oscuras, tridetrigueñas trigueñas, son muy oscuras o pieles negras, porque pueden tener ciertos riesgos de, de pigmentación. En este caso, es mejor ofrecer alguna otra alternativa al paciente. Y el paciente queda con enrojecimiento, con ardor unos dos o tres días, por lo cual es importante tener en cuenta que debe cuidarse del sol y que en su trabajo no debe tener mucha exposición solar. En general, pues son bien tolerados, aunque vemos ciertas complicaciones pigmentaciones después de un peeling, o sea, todo lo contrario a lo que queríamos, también puede ocurrirnos esto, algunas infecciones secundarias o procesos de cicatrización alterados. Entonces, aunque suene un procedimiento fácil, tiene ciertos riesgos, hay que saberlo eh, elegir y hay que saberlos utilizar y asistir a un sitio de confianza para poder realizarlos. Perfecto, ya tenemos claras las indicaciones del peeling facial en Medellín, vamos a esperar eh, preguntas de nuestros visitantes y nos vemos la próxima semana. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.